Bajo cap 7. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Mira, si sí llegaste. Buenas tarde, mi estimado Pablo. ¿Cómo estás, Alex? Mira, yo pensé que no llegaba a nadie porque no les pude avisar. Se cayeron las redes sociales y no había manera de publicar que iba a estar aquí, pero espero que, que venga más bandita. Nos vamos a rifar contra los carneros, carnal, porque pues, Alex son... Alex-Cap 7. Dice: ¿En qué momento que ni me enteré? Como desde las once y media de la mañana, hermanos, se. se... Se cayó, no había Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp, entonces pues no. Luego yo amanecí malo del estómago, me la pasé jetón todo el día, hablando todo convaleciente, pero no les podía fallar y menos a los Niners porque hoy jugamos el último de temporada regular contra los carneros y aquí se decide todo. Todo Alex es contra los carneros. Dice. Uf, no pues ni en cuenta. Qué bueno, hermano. Quiere decir que no eres un adicto de las redes sociales. Qué chido. Yo, yo tampoco, pero necesito estar ahí por esta cosa. Por todo esto y mi banda y todo eso. Pero sí, mi modo. Pero ya andamos aquí, Alex. Vamos a escucharnos el juego Dice. Así es tampoco todo nada. Es todo nada, es todo nada, hermano. Híjole. Yo creo que a lo mejor hasta por eso. Mira, ahí está, ahí está el divisional como sería. A ver, contra la Rams, da las Filadelfia Green 23. Según Madden, ¿no? Pero lo más probable Frank es que. el cañón. Dice. Muy feliz año nuevo, mis hermanos. Feliz año, Franco. ¿Cómo estás? Le comentaba a Alex que no les pude avisar. Ya ves que no hubo redes. Y ahorita este. estando malón. Pero vamos a echarlos este bajo cap 7. Dice. Pues por mi trabajo sí, pero no me fallo. Eso. O dije 33. Dice. Hola, ¿cómo va? ¿Qué onda OTG? ¿Cómo estás? Mira, aquí anda Alex Francuti y, y, y OTG Alex-CAP7 Dice O mis clientes ya no me quieren ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas, Alex? Cuéntanos ¿Y qué trabajas? ¿Por qué clientes? ¿Qué vendes? ¿O, ¿o dónde andas? ¿Tienes una empresa? ¿O se el servicio al cliente o qué? Platícanos, ¿a qué te dedicas, brother? Ah, los Alex, van a... ando, nervioso, ando nervioso, ando nervioso. Dice, soy arquitecto. ¡Ah, canijo, mira! Eso está más chido. Arquitecto. Está, qué bueno. ¿Dónde estudiaste? Un amo, Poli. ¿Eres burro o eres, este otg 33. Muere. Dice. ¿Quién está jugando como QB? Jaja. Pues mira, puse a Garópolo. Porque parece que puede jugar. ¿Qué onda? ¿Qué onda Garfani? ¿Cómo estás, amiga? Ya, ya, ya te saludo el otro día. Qué bueno que te metes también ahí a la plática postgame. Que te andas involucrando en todo esto, amiga. Este, está está Garópolo. Los voy a alternar. Fíjense que yo iba ahí por ahí el chisme. No me crean. Pero el chisme de que tal vez Shanahan podría... este Podría, um, recurrir a Re podría recurrir a eso, podría recurrir a, a alternar a los dos quarterbacks, porque Garopolo dice que sí puede lanzar, pero le duele. Podría entrar algunas jugadas, nada más para me so, de distanciar a, a la defense. Dice. ¿Alguien me quiere explicar cómo es que Spoon es líder de intercepciones en Liz Stellers? Ah, 05 No entiendo, amigo, esas son, son cosas que yo no entiendo. Ah, sí? mi nombre es Estefanía Jaja. Estefanía, me Alex imaginé por lo de Fanny. 7. Dice: Burro de y adoptado de la UVM. Burro de corazón y adoptado de la UVM. Ah, pues está bien, si te dieron becas, estuvo chido, carnal. ¿No? Jugar este. Que diga, ¿Y jugaste ahí? ¿Jugaste en, en la UNAMO? la UEM? Cuéntanos. ¿O juegas o qué? ¡Qué show! Vamos a empezar con Jimmy, nomás para sacar 6, de una. 4, a los Rams. 3, 1, 25, Dice. ¿Qué onda Pablo? Aquí estoy de regreso El buen fanático Nainer Oscar Chido Oscar, qué bueno que estás acá de regreso Por ahí vi que también el, el buen Khalil se si se volvió como que se había salido Y ya se a Alex a su bajo cap Dice No, ya no jugué en la superior solo hasta la prepa ah, Garfani 05. Dice Yo digo que jueguen ambos Sí, los voy a alternar, Gadfani. Gadfani 0, esa es mi estrategia el día de hoy. Dice, voy a alternar a Jimmy Para no y Lance. exponer tanto a Jimmy. Exacto. Corre, corre, corre, corre. Ah. Bueno, vamos a empezar a hacer primero unos cambios porque Monster no tiene nada que hacer ahí. ¿Están de acuerdo? Gadfani05 dice. Vamos a meter no, a... En el del domingo. Ah, Gadfani en el del domingo, 0, pues sí. Pues dice. Sí. Estaría chido. Jajaja. Gadfani05. Dice. Eh. Eso debería hacer. Yo digo, yo soy de la idea que, que Shanahan debería de, o pues sea, total, ¿no? Frankuti 911 sí lo de dice. Yo digo. Me hubiese fascinado jugar fútbol americano en mis tiempos universitarios, pero aquí en Jalisco eso no existe. Solo en el Tequi es muy, muy caro aún con beca. Sí, Caballero me imagino, 30 dice. Hola parte ¿por qué tan guapo? ¿Qué onda? No, cuál guapo, hermano. Les estaba yo contando que ando enfermo. Amanecí enfermo del estómago. Y he estado convaleciente todo el maldito día. Pero aquí estoy, no les podía fallar. Y menos a los Niners. No me iba a quedar sin jugar este partido, la neta. Pero aquí ando. Qué bueno que me veo guapo. A lo mejor me tengo que enfermar más. ¡Ah, <risa> ¡Oh, no! ¡No! Caballero 30, dice. Baños de asiento <risa> No, carnal No, no son necesarios, estoy tomando un medicamento ¡Chic! Me interceptaron, ¿pueden creer eso? ¡Oh! Nunca me habían interceptado ese pase y no puedo, no puedo creerlo Gadfani 05. Dice Muy de Garapolo muy de Garopolo, ya vimos que no está bien del dedo Ya vimos que está lanzando mal Entonces vamos a tener que meter a le Lance Y sí, lo queremos, lo queremos Jimmy, lo queremos, mientras nos ayuda a ganar miren, Jimmy va a 5-0 contra los Rams Y creo que es la mejor opción Que podríamos tener si puede jugar La neta Frankuti 911 Dice no podía Michelle. creer que el lunes por la noche que lo vi jugar, jugó como un shutdown corner. Gatsby el cero Witherspoon, pues mira. Dice, a lo mejor entonces, segundo aire. No es cierto, yo igual lo quiero. ¡No! ¡Carajo, touchdown! Ya me fui abajo. No puede ser, no lo puedo creer. No, esto no puede estar pasando, esto no puede acabar. Caballero así. Caballero 30. Dice. Va a jugar Kamakers. Sí, sí, va a jugar hace rato Vila, ¿no? O si G33. ¿Ahora van a revisar? Dice. Si está, Pablo, vos decís que los Volkens pueden llegar a ganar. Pues es que ya le ganaron el primero a los Santos. Revisen la temporada y los Falcons le ganaron el primero a los Santos. Los Santos no traen ofensiva, Alex lo que traen es muy buena defensiva, pero confío en que Matt Ryan salga inspirado En pienso que todo su está planeado juego. por la forma en la que juegan y la hacen cardíaca. Pues pareciera, amigo. ¿Así fue touchdown? Mira, hay muchas cosas en la NFL que yo también de repente me cuestiono, ¿no? Entonces dentro de eso, ojalá la NFL quiera que, que, que Matt Ryan se vaya ganando de, de Atlanta. Eso estaría bien chido yo creo que Atlanta sí le puede ganar a Santos miren Santos no trae mucho entonces a la ofensiva insisto no a la defensiva sí sí es una defensiva muy muy sólida la de los, la de los santos pero Matt ryan yo creo que sí les puede hacer daño ya veremos ojalá. Pero ojalá ganen los Niners porque Dice, no podemos estar dependiendo de los si pierden los santos. No importa resultado, verdad. Así es. 664 4, 361, 2580. Dice. Amigos, si ganan los Santos y Bien. pierden los Niners, los Santos van a playoffs o no. Así es, amigos. Necesitamos ganar Dice. o que pierdan los Santos. Si Garoppolo estuviera sano, no habría discusión en que él es el QB. Pero Garoppolo con un dedo lesionado, la verdad, prefiero a Lance con todo y todo. Pues esa es la, la, la gran interrogante que tiene en este momento el señor eh, eh, Kyle Shanahan: ¿Con quién va a ir? ¿Con quién se la va a jugar? Con, con Aropolo lesionado o con Lance al 100 pero pues todavía muy verde. La neta es que La neta es que está muy verde eh, Lance, yo lo vi, yo creo que tiene futuro, pero ahorita, ahorita lo no. Dice ¿Contra quién juegan los cardenales? Los cardenales cierran contra Seattle, contra los halcones marinos. Ya el, el de Seattle, pues bueno, es que los, los Seattle está jugando fuerte y después de echar a perder la después de echar a perder la fiesta a los a los Cardenales, ¿eh? Quieren cerrar fuerte, le metieron una arrastrada a los Leones. Eh, son los Leones, ¿no? Pero, pero podría ser que le ganen a los Cardenales y en ese, en ese, en ese, en ese caso pues ya dice, "Yo no quiero perder contra esos Rams. Casi seguro que los volveríamos a ver en playoffs." A ver las combinaciones. Mañana no se pierdan. Eh, canal 49. Les voy a explicar. Hay cuatro posibles escenarios, ¿no? Si San Francisco... Tres y pasa. Uno, pues obviamente si, si ganan Santos y si no, perdemos el Chachú. Pero hay tres posibles escenarios en playoffs. Nos va a tocar... O Cardenales, o Rams, o Bucaneros. No hay de otra. No hay de otra. Ya los, los, los, los empacadores son líderes de la conferencia. Y se van a ir este, a descansar. Y los vaqueros ya son el cuatro. Ya nada los mueve. Aunque pierdan o ganen el domingo, ya son el cuatro. Y no nos tocaría porque nada más aspiramos al 6 o al 7 Entonces ni, ni, ni empacadores ni vaqueros El tiro va a estar O con Rams o con, con 361 Canelos Dice Eso Tilian Tilian. <risa> El que sea pero sin calzones <risa> Pues esperemos dejarlos así Ahí, ahí están las comidas les Digo, mañana canal 49 les voy a explicar todo ese show Cómo, cómo, cómo tiene que darse todo y, y a ver contra quién nos enfrentamos Va a estar, va a estar Híjole, va a estar bueno Y yo la neta digo El que nos en total Pues mira, andan con que quién nos conviene más El que sea La neta, el que sea Ah ¿O ustedes qué? ¿A poco sí prefieren a alguno más que a otro? Cuéntenmelo todo. OTG33 Dice: Ojalá entremos a Playoffs, jaja, por lo menos para romper la bola, jajaja. Bien. <risa> Ojalá, amigo. Ojalá entremos al menos para hacerle la malobra a alguien. Estaría chido. A mí me gustaría tampa. Así, como que sí. Me gustaría ver a. Bueno, pero es que si Garo por uno pues no estaría tan chido, ¿no? La ¿Vale? ¡Ay, eso qué! ¿Y se pase qué, Copper co ¡Ay, tengo a Berrett! Pero a Berrett yo 2005. ya lo saqué. Dice: Ward está en lista de Covid. Ward, este. Ambry Thomas de Modre, en Oire. Este. Dice, más? El chiste es jugar playoffs. Sea como sea, casi nunca pasamos. Últimamente, no donde pasado. y las estas sí ya es necesario. Dice: yo también le quiero a Tampa Jaja, pero Jimmy G, yo no creo que llegue. No, está, está lastimado. Y, y la neta es que. Es que este es de vida. O sea, este ya es playoffs. Shanahan, si tuviera, si los Santos hubieran perdido, y si las panteras nos hubieran el paro, hecho el paro, pues igual Shanahan daba Lance sin tanta bronca este juego. Y así ganábamos o perdíamos, daba igual. Pero como per ganó Santos, pues tiene que ir con todo. Y, y, y no va a poder descansar Garópolo, creo yo. A menos que de plano sí no pueda lanzar. Yo estuve viendo en Instagram no algunos, eh, algo del entrenamiento. Pues se ve bien, se ve lanzando bien. Dice que le duele, que le duele mucho, pero se pues está lanzando bien. O sea, no se ve que no pueda lanzar. Ya veremos. ¡Ah, qué lata! Está completando todo esto. Puro por aire, puro por aire, ¿eh? ¿No se dieron cuenta? Estaba a correr. Ya. Caballero 30. Dice. Le duele la cara. Le duele la cara de ser tan guapo. <risa> Eso no lo podemos negar, ¿no? ya lo hemos hablado infinidad de veces Garo por lo bello, pero pues así debería de jugar así de bonito, debería de jugar a veces todo el tiempo. Frankuti 911 dice, ¿quién va a jugar de corner? Tengo entendido que en el mejor de los casos será Mosley y Norman todos los demás a la lista COVID. Sí, lo más seguro es que sí este está... Pues si, si, si Dante Johnson está afuera, pues va a tener que ir Norman, aunque lo sentaron la vez pasada. OTG pero... 33. Ah, no. Dice, o sea, puede jugar, pero en un sack. Puede terminar su partido jaja. Osea sea, Shanehan debe preparar el partido para lance. Sí, si se mete a Garópolo, lo va a meter a... nada más a, a corridas y a pases muy cortitos. Yo creo que cuando quiera atacar agresivo, va a meter a lance. Yo creo. Ah, no los puedo parar. No lo puedo creer. Así estará. Así estará de intenso el juego el próximo domingo. Creo que sí. miedo. Ya estoy bien nervioso. Debo decir que... Creo que hasta he soñado y ni he podido dormir muy bien pensando en este juego. Y así me pasa siempre en postemporada cuando llegamos. OTG33 Dice Pablo, ¿cuánto tiempo se quedan en la lista de comida? Pues Dice Llegan depende para el domingo. qué tan grave estén. Pero puede ser que se jueguen varios. Dice Hoy tendré pesadillas con los Rams. No, si ve, a mí ya me la están haciendo pasar mal ahorita. No. Pausa los dos minutos Están a punto de anotarme Y eso no me está gustando nada Dice Arroba OTG 33 hasta que salgan negativos sí. Frankuti 911 Dice Fíjense que el QB No es tan importante en este juego En específico Permítanme explicarme A ver, échale Échale, Frank Kutin, a ver tu teoría, cuál es. Gadfani 05. Dice: ¡Interceptamos! 4. ¡Interceptamos! ¡Sí! Bien, Jimmy Ward, bien. Caballero 30. Bien. Dice, aresou frank hoodie. O OTG 33 Dice, solo si explicas bien jaja es broma. Corre, corre, corre. No, por qué lo no tiro así. Ya. Ya me cansó Garópolo. Está tirando muy mal. Francuti 911. Vamos a meter a Lance. Dice. Les hemos ganado hasta con Malens debido a que siempre jugamos igual contra ellos. Siempre los demolemos por tierra y corriendo por fuera y ya solo complementa con Play-Axchens. Viceveroter 25. Eso. Eso sí tienes toda Dice, la razón, amigo. Vamos a estar en playoffs. Así tiene que ser, amigo. Yo confío en que si sí estos Niners se tienen que meter a los playoffs. Sí o sí. Bien, ahí está. Trey Lance, bien. Juegas de play action. Con Trey Lance vamos a tener que atacar puro play action. Dice 25. Dice. ¿Por qué McVay es el discípulo, cliente e hijo de KS? Caballero 30. Dice. No te metas no. con Malens ¡Oh! que es mi tío. <risa> Gadfly 05. Tu tío Dice, Que es play action. La jugada de play oh, action es una jugada 3 -3. que parece ser de corrida Dice, pero es un engaño y termina siendo Frank pase 1 911 pero para mí ahora tienen muchísimo mejor equipo que puso le ganamos con Malens. ¿Sí? Gadfly 05. Dice. Me podrían explicar algunas jugadas, jeje? Sí, claro. Claro que sí, Gazfanichalo. chale. hay varios que les saben chido a todo este, a todo este show. Entonces, tu pregunta. La cosa es ayudarnos a... A entender más el deporte. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bloquea! ¡Acá la bien! Bien, qué buena jugada. Play action, viste, eso es una play action, Galvani. Hace el engaño de corrida, y termina lanzando un pase. En los salen rolados en muchos de ellos. Si Bien. F. Contreras 316. Dice. Hola a todos, banda. ¿Cómo estás, F. Contreras? Gaffney Bienvenido, amigo. Dice. ¿Cuáles son las jugadas que regularmente se usan? Ay, pero ¿en qué? ¿En San Francisco o en todos los equipos? Es que hay muchísimos. Frank ¿sabes? 911. Dice, ¿por qué a las divas de Donald y Miller no les gusta que los bloqueen? Y para mí era mejor la defensa la temporada pasada. Y la defensa de la temporada pasada está bien chida, bien chida. El año pasado fuimos, Caballero 30. Dice, pero pues se lastimaron todos. La prueba salió negativa, ya no te preocupes. Vientos. Qué loca. ¡Bien! ¡Touchdown! Alaya Mitchell! Una por tierra, una por aire. ¡Aliah Mitchell es la clave en este partido, señores! Él tiene que ser el caballito de batalla, como lo fue contra Tejanos. ¡Touchdown! Nos vamos arriba. 56 segundos. Recibimos. Tenemos que parar a los Rams. Una, no les gusta que los bloqueen. Dice ¿Por qué tiene el 34 y, y no el 25 Frankuti 911 Dice Solo tengo una pregunta para F. Contreras 316 Estás vestido viceversa del 25 Dice <risa> <risa> Norman tiene COVID Siempre está a 10 en pies de los d'Abeluar No Norman no, no, no ha sido reportado con COVID tiene que estar a 10 yardas mínimo porque lo queman... Ya es muy lento, lo queman muy rápido a Josh Norman. Por eso tiene que estar ahí. Ahí, papá. Tiempo fuera. venga, venga, venga, venga. venga. Vicevero Ter 25. Ay, Dice. Shh. Fue sarcasmo, Jajajaja. ja ja Sarcasmo, no, carnal, pero sí. Norman siempre sí, tiene que estar a 10 yardas. Gatfani 05. ¡Oye, vatela! la Warner! Ya entendí. OTG 33. Dice. Pablo, ¿cuántas <risa> rondas dimos por lance? 3. Dos primeras rondas, una tercera ronda. ¡Ah, ¡Oh, no puede ser! ¡Plánchalo! ¡Ahí está! ¿Pueden creer eso? A correr, a correr, a correr, a correr, no va a llegar. Muy lejos. Está ahí. Van a querer sacar tres puntos. Van a querer sacar tres puntos. Les queda un tiempo fuera nada más. Ya lo pidieron. De modo. Alex-CAP 7. Ya casi, amigo. Ya casi. Ya casi la tenía. Che. ¿Trabajas o qué has estado haciendo? Eh? Bajo, cap ah, van a, van, van a, van a. Dice. ¿Por qué la dejo ir? No, no, no, no, no. no sé por qué, no sé por qué. La tenía. Ya, lo voy a poner nervioso. OTG 33. Dice. ¿Cuántas primera del año 2023 y 2024? Dice Vero 25. Dice. ¡No fallo! OTG33. Dos de primera y una de tercera que fue la complementaria que nos dieron por la ida de sale. Así es. Caballero 30. Big, big tiene perfecto el dato. Esas primeras selecciones no se nos dan. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Viseguero t 25. Dice. OTG 33 pues solo teníamos cada año mi estimado. Francuti 911. Dice, Lance es una calca de Kaepernick, tiene exactamente los mismos movimientos, si el chico mejora su precisión va a ser un QB elite yo creo que sí y Shanahan y sabes que veo un poquito un poquito más rápido el release o el lanzamiento de, de, de, de Lance aparte se mueve un poco más rápido Kaepernick era muy muy largo y, y por eso lo trastabillaba todo el tiempo Lance es un poco más bajito un poquito eso le ayuda a escapar más rápido de la presión puede ser un muy buen córder ya veremos porque Shanahan no creo que lo haya traído a correr yo no creo que se pero ahorita no hay de otra dice yo veo que Lance tiene más techo que caer. Pues sí, sí, tenemos que esperar, o sea, es novato, tiene 21 años, le falta un montón. ya se los dije en el podcast, ¿no? Yo creo que la mejor opción ahorita es Garópolos si está sano. Si no está al 100, híjole, pues sí vamos a tener que ir con Lance y que Dios nos agarre confesados. Va a estar bien cañón, neta que aparte los Rams ya nos traen y van a estarle disparando de todas, todas a Lance van a ver van a que Lo van a querer Dice, este, sacar de onda. Pero no creo que San Am lo lleve a ser Homo Kaepernick. Caballero no. 30. No, no, es, no Dice, es el plan. Ya le van a poner nombre a Washington. Francuti 911. ¿Cómo se van a llamar? Dice. Sí, si cuando lo vi jugar, me dieron Esaña. flashbacks de aquel equipo de Kaepernick veroter 25, dice Cada que lanzaba Lance se me subían los huevos a la garganta a todos, Es amigo, Contreras 316, sí. dice Yo incluso creo que tampoco estará para este 2022 Es muy probable que en este dos o tres años Lance Que debute por ahí de los 23 años No sería una... No sé, Caballero loco 30, esa, esa idea. dice Creo que las ficheras de Basisdon. Bien. alex Pion bajo Bajarese. Bien, dice. Lo dirán el día 2 de febrero el nuevo nombre. a nos ponen los presidentes o los congresistas de Washington o algo así. Agafani me preguntaba ¿Por qué trae aquí Mitchell el 34 en lugar del 25? Pues así tiene el roster Vice En, el, en 25. el franchise, el Madden Dice, regresa con Riders. Jim no Jim porque John está en los cuervos Jim Harvick también se está hablando Caballero De que podría 30. regresar a la NFL Dice, Podemos empezar A platicar de Nima Viceveroter 25 de Ya Dice. se murió ¿no? Perdón Jim Sí, Jim Lynn May ya se murió o sigue viva <risas> Frankuti 911 Dice Oigan he revisado las declaraciones de Ryers de los últimos meses Y casi les puedo asegurar que no se va a salir de GB Digo por los que soñamos en tenerlo Alex-CAP7 Pues es que ¿Qué ha dicho? Pero que regrese a 49 y Ares. ¿Qué ha dicho Franco? Te qué ha o dicho si Rodgers, porque Rodgers dice muchas cosas. Dice, yo creo que dos años ya es mucho, Pablo. Creo que el próximo año ya hay que tirarlo y probarlo. Tú dices que es mala idea. Pregunto, No lo sé, amigo. No lo sé, amigo. alex bajo cap Depende 7. qué haga San Francisco el dice, próximo año. En la agencia de libritos. Guajiro. Ya veremos el si ya lo avienta. Ya lo Dice Harbour. Jamás regresará mientras esté York. O sí, a San Francisco no. A los 49 Harbour no va a regresar nunca, amigos. Temo decirles. Temo decepcionarlos. Terminaron del chongo muy feo. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! Casi. -3, Primero gol. Primero gol. Que mando a Yalen Caballero 30. Dice. Si le aprieto los botones la máquina se pone más difícil. Si le aprieto los botones la máquina se pone sin. Pues eso pasa en máquina. Encauxantar y bajarle al reloj. Alex-bajo cap 7. Dice. Por eso es un sueño Guajiro y York no creo que suelte al equipo. F. Contreras 316 Dice sí. Washington Progress Así se llamarán El progreso de Washington Qué feo hombre. estaba más chido Redskins No sé por qué se nos Ah, Ay, las generaciones nuevas Un retitis. Frankuti 911 Dice Ya está muy contento La temporada pasada estaba bien enojado Y ahora ya se le escucha feliz Pero así como es, él puede cambiar en cualquier momento no ¿Sabes qué? Creo que va a depender Rogers. Porque el año pasado volvió a llegar a la final de la Nacional. Y perdieron contra los bucaneros. Si Rogers vuelve a perder en playoffs. En bajo divisional siete, en la final de dice, la conferencia. Se va a ir. De cristal. Solo que gane el Super Bowl se queda. Porque una derrota lo va a volver a poner en el mismo lugar que estaba cuando inició la temporada. Pero digo, no nos confiemos mucho de, de lo que pasa ahorita. Eso ya lo iremos hablando conforme se viene el obsison y estas cosas. ¡Fumbol bien! ¡Se lo quitó bien! Corre, corre, corre. ¡Ah! Directo al balón. Dice. Yo debo cinco logos. Si viste el tuyo, lo tienes en tu Instagram. Pero cómo? es que revisé Instagram, amigo, y no me aparece. ¿Me lo mandaste en mensaje, DM o, o cómo me lo mandaste porque no lo he visto o me etiquetaste o qué onda? Ya regalé logos a los que están aquí en Twitch. Frankuti 911. dice, me dio mucha tristeza ver la paliza que le dieron a Harbo con Michigan ni las manos metieron. No, no lo vi, sí, estuvo feo. Das. Bicevero Ter 25 Dice. Simen. OTG33. Dice. Yo la verdad no le quiero a Aaron. Ni a nadie quiero que arreglen los CBS y los contratos de Bosa y Samuel. Touchdown. ¡Ay, no llegó! Viceveroter25. Dice. A ver, pásame tu mail. Y te lo voy a escribir ahí cap 7 amigo. Dice. Espérame, déjale, pongo pausita. Sí, aquí. estaba jugando bien con Michigan. Alex guión bajo cap 7 Ahí está. Dice. Ahí está. Pero Georgia no los dejo. Si sí, hubo oh, oh, un Estaba viendo el de North Dakota State contra Kentucky. Yo pensé que iba a ganar North Dakota y no. Chafió. Vamos, qué buen engaño. Touchdown. Vieron qué jugadón. Laya Mitchell tres touchdowns. Lo están viendo en canal 49. Laya Mitchell tiene que ser quien haga daño este este domingo a los Rams y Divo Samuel también. Divo Samuel estaba a mandar alguna jet sweep. Ahí está, señores. canal 49 está pronosticando que le vamos a ganar a los Rams y ya no nos importa lo que hagan los demás Camakers también jugó la vez pasada y no fue factor entonces tampoco me preocupa mucho a mí sí me tiene preocupado el tema del coreback porque está cañón Abrir la mitad contra Tejano se vio muy mal el equipo en general Cafford's throw here, hauled in by Cup. And he's going to get a good gain of nine here, up to the 34. Decent start to the drive, but let's face it, they need a lot of things to go right in a short amount of time, down three scores. Yeah, they're going to run their two minute offense here in this game, but this is for future games. Can they get better and be ready for the game? Oh, casi. Stabo cerca, Drew Greenlow y Fred Warner. Este es el que tenemos que ganar. Este es que tenemos que ganar, sí o sí. Francuti Frankuti 911 Dice El que sí se pasó fue el Antonio Brown Me molesta que lo comparen con Owens Él jamás dejó a su equipo tirado O sí ¡Bien! No, pero es que sí supiste Cómo estuvo el tema de lo de Antonio Brown ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se llama? Lord. Estaba lastimado, no entrenó dos días en la semana Y decía que él no podía jugar y lo metieron a jugar a fuerzas ¡No! ¡No llegó! ¡Bien! Ahí la tercera este... Y luego, ya que estaba en el campo Alex bajo cap Lo sientan Dice, por Con ocho recepciones tienen más Tienen que neutralizar a Kupe para que se dé este marcador Pero si Thomas sí. no puede, no sé qué pasará Contreras, ¡Bien! ¡Arigarse! ¡Los paramos! Dice, Yo creo que los de Antonio Brown Tiene pinta muy fea Quizás se te Puede ser, pero miren la onda estuvo así Lo metieron a jugar Sin que él se sintiera a gusto Y luego lo sentaron Y, y, y Brown estaba a 8 recepciones De alcanzar una, un, un, un bono De 300 mil dólares Y Bruce Arians lo sentó Y ya no lo quiso dejar jugar porque no, quieren, no querían que llegara su bono, eso ha pasado en muchos equipos le pasó a Víctor Cruz, le pasó a varios y eso sí fue una mancha desde parte de los, de los bucaneros la neta entonces no justifico la, la acción de Antonio Brown pero sí entiendo su, su molestia ahí están las RPOs ¿eh? las RPOs a mí van a ser armas importantes con, con Trey Lance y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos vamos dominando el juego parecía que se ponía difícil pero no Alex-Bajo-CAP7 dice hubieran hecho lo mismo con el récord de Lady Brady pues sí pues ya yeah, no, pero a Brady, sabes que Brady es intocable, ¿no? en esta liga Brady es el que manda todos los sentidos y aspectos. Los árbitros hasta miedo les tienen. Vicevero 25 Dice sin ofender, checa tu mail a ver si ya te llego. Ahí está. Ahorita, ahorita que acabe lo checo, amigo. Ahorita que acabe lo checo, te lo prometo. Pero muchas gracias. ¿A quién más le vas a de de de regalar globos? Está, dicho es 4, el 4-2 chisamos, ¿eh? Desgraciadamente. Sí, desafortunadamente a Brady, lo, la liga lo tiene acá. ¿no? Y lo van a despedir con 40 Super Bowls. Entonces, pues bueno, hasta que no se retire Brady no vamos a ver una liga más pareja y más este justa, tal vez... Yo eso pienso, ¿no? Vero Ter25 Dice: Pues Take hacemos una dinámica. Ahora, hermano, rifatela ¿Qué se te ocurre? <risa> 35-7 sobre los Rams, ¿eh? Hay nomás más. A no, Michelle no ha hecho nada. Sí. Ah, lo tenía y me engañó. OTG 33, del engaño Oti Dice Ja ja ja dios quiera suceda ese resultado Ja ja ja Ojalá amigo, neta que yo estoy esperando que sí <risa> <risa> ah, Bueno, esto ya es trash time Ya le estoy cediendo mucho cómo vamos a detener acá pues no sé amigo, yo creo que van a tener que ver más defensiva de zona Porque personal no hay quien lo pueda La verdad es que no hay quien lo pueda Frenar a, a Copper Cup es, uh, el mejor receptor de la NFL hoy en día Coberturas personales Tal vez Caballero te mando Mosley Tal vez, pero dice, no sé Según tus simulaciones Los panchos hubieran terminado con récord perfecto Así es amigo, diríamos, G3, no, ya perdimos uno Porque hubo uno que lo simulé dice, No lo pude jugar y metiéndole llevamos un juego presión perdido Tenemos que ir por Stafford La línea defensiva, Bosa tiene que regresar Bosa ha estado medio apagadón Últimamente No lo han, lo han contenido, dos juegos Estaba para o irse el y, y lo han contenido dice, dice. Que tenga poco tiempo de pasar, tiempo de pasar. Ah, ah, Muere Pagó el precio, Anotó pero pagó el precio Está bien. No me, ¿Y qué me importa? Ya nos estamos planchando. ¡Ay! Me alcanzó a bloquear ese. Lo Supongo que van a patear corto. Entonces, vamos a la patada corta. Pues sí. Vice ter 25 Dice. Y pasamos versus quién iríamos hay varios escenarios amigo mañana se los explico pero las tres posibilidades son o sea, hay... nada más hay tres opciones. carneros, cardenales no, o bucaneros también Warner el TD de los Texans fue una cobertura pésima de él OTG g dice hay que llevarle ventaja como cuando jugamos en casa pegarles rápido tiene que ser así pero mira Matthew Stafford se ha estado equivocando mucho últimamente hay que decirlo Mateo Stafford está cometiendo muchos errores. Y por ahí podría ser. Corre Lance, corre. Eso. ...y básicamente esto es lo que voy a hacer. F. Contreras, 316, dice... ...igual Stafford, ha estado muy errático, esperemos siga así. ¡Qué pase! Está Richie James touchdown. Touchdown, ya no fue la llamicha de esta. Richie, play actions. Lo vieron y lo escucharon en Canal 49. Trey Lance tiene que jugar puro play action o la gran mayoría, y de esa manera vamos a quitarnos. Le vamos a quitar presión. OTG33 dice: Por eso hay que presionar con mayor razón. Habrá que dispararle pero si disparamos, dejamos unos contra humos y ahí está. Por lo común. menos Aaron Donald ya aprendió a mantener la boca cerrada cuando juega versus nosotros y no andar ninguneando a Debo. Es correcto, ya. Ya, ya entendió y que el que lo agarra de chavo esperemos que lo vuelva que vuelva a dar su juegaso 25 dice Aaron Donald ya sabrá quién es de Evo Samuel y Von Miller que... no hace querer ver a Kittle pero ni en pintura es como lo planchó pues no yo creo que Aaron Donald más bien ya no se le va a olvidar quién es de Evo Samuel <risa> pero este juego es una nueva historia así que no nos podemos confiar Vamos a ay, no lo agarra así tenemos que estar, así tenemos que estar sobre el señor, el Matthew Stafford. Ay, casi, ay, casi lo agarro y casi la interceptaba. Ahí está Trey Lance muy contento. Sí. Usamos él con George Hill y con No Está motivado el chavo. Sí. Bien. Ahí está Emmanuel Mosley. Bien. Vámonos pick six. Touchdown. 49ers. Touchdown, Emmanuel Mosley. Señoras y señores. 49 a 14. El número mágico. Ahí está. Vámonos. ¿A dónde? Así es como vamos a hacer jugar pura zona. Dice. Falla el extra. No, no lo va a fallar porque es el 49. Yo quiero poner el 49 ahí. Alex-Cap7. Dice. Que bien se ve ese marcador. Así tiene que ser Ojalá que así sea Y entonces ¡oh! ¡Qué emoción! Ahí va, ahí va, ahí va 50 segundos, dos tiempos fuera Van perdiendo por 28 No, por 35 Dice es una ironía, cuando íbamos versus RSMS en el primer juego, en tu video pusiste al borde del precipicio y ahorita versus el mismo rival podemos estar igual. Sería idóneo sí. que versus ellos nos repusimos y con ellos aseguramos playbox. Es correcto, Que siempre, que siempre, que siempre nos sirvan de tapete los Rams. Jajaja, ja, ja, como que falla el extra. Fumble, fumble, la piel. Bien, ¡Bien! fumble, la defensa. Qué juegazo está dando la defensa. ¿Eh? Ahí no nomás. Pero la presión de Bosa es lo que nos apresura. Ahora podemos poder el 54, señores. Todavía podemos. OTG 33. Ah. Dice. A rodilla jajaja. Ja. No. Quiero meter más puntos sin piedad sobre los que rams. OTG 33. Dice. Está bueno el marcador así. Esta vez está bien chido, amigo. Okay. No Vicevero okay. Ter 25. Dice, ¿sabes cuándo regresamos, Slay. Nunca pensé decirlo, pero lo extraño. Chico, oh. es dice. Dice, oh. no. ¿Qué tal, Pablo? Paso rápido a saludar. Chino RPG, ¿cómo, ¿Cómo estás? Saludos hasta Monterrey, amigo. Este domingo. Sí, Frank así tiene que, 911. que ser, amigo. Tal cual, dice. El otro día estaba revisando el primer video que subiste. Está muy diferente. Sí, estaba yo todavía muy ¡Ah! muy verde. Estaba yo muy verde, empezaba yo con todos los nervios y no sabía realmente qué iba a pasar. No sabía si la banda me iba a aceptar o me iban a mandar al carajo. No, ya ven que este ya ven que ni nos gusta ser tóxicos entonces pero mira afortunadamente ha sido bien aceptado canal 49 y andamos aquí cuatro años después empecé 2018 ya voy para cinco años con el canal se pasa bien rápido el tiempo, neta Y empecé haciendo solo el canal 49 No hacía todo lo demás que ahora hago Y me fallaban un montón de cosas Pero bueno, de todo se aprende Dos segunditos O se hincan O qué cosa A todo lo van a intentar, neta todavía lo van a intentar No, pues wow Caballero 30. Dice. La pared azul era mágica, recuerdas las travesuras en esa alcoba. OTG oh, 33. Ah, sí. Dice. ¡Ganamos! El canal encontré por pura suerte, jaja, nunca supe que había un canal de los Niners en español. Siempre lo busqué. Precisamente por eso lo hice Otig. 11. Dice, el nivel de toxicidad de los fans de los Niners está aumentando. Sí, parece Pareciera al Vegeta cuando traes este es que nivel de toxicidad tan alto traen los fans de los 49 Niners. <ríe> Te cayó, pero sí, por eso hice este canal Otig 33 porque no había nada y que hablara de los Niners en español. que metía a ver eh, ESPN y esas, estas empresas de deportes y pues hablaban muy poquito. Caballero 30. Entonces, sáquense Dice. que... Yo estaba buscando el canal del 69, pero me quedé a 20. <ríe> Te quedaste bien, aquí está mejor, amigo. Señores, ganamos. Este es el pronóstico de Canal 49, 52 a 14 sobre los Rams. Paliza. Vamos a cerrar la temporada contundente. Jimmy Garoppolo va a terminar jugando. Lance. Dice, pero no creo que esos sean fans, la mera verdad. La verdad, no, creo que luego hay mucha gente muy frustrada, pero... Pero bueno, señores, despido. Ahora sí despido YouTube y despido Twitch al mismo tiempo. Ando muy enfermo, me duele toda la espalda, me duele todo. Y nada más jugué porque tenía que estar aquí, tenía que echarme el juego de los Rams y tenía que estar con toda la banda Twitchera, a la cual agradezco siempre que anden por aquí, hermanos. Este, Ahora sí me despido, Dice corto transmisión. 25. Dice, en lo personal, si los kiders no quieren a Dallas Car, creo que sería una mejora sobre JG. <risa> ¿Quién caballero 20 No sé, a mí car no dice, me convence. Andas crudo. Ojalá, caballero. De no, ando malo del de estómago. 111. Ayer comí de más y creo dice, que me indigesté. Necesitas recomendar jugos verdes y clorofila para quitar lo tóxico. Sí, necesitamos recomendar eso a la banda. Yo creo que hasta por eso me dice, enfermé por tanta toxicidad nos que leo. Vemos, Pablito, que el domingo entramos a playoffs. Así es, amigo. Nos Un vemos. Un abrazo y go Y apoyar con todos los Niners, con Niners. Dice. Nos vemos en el, post nos vemos dice, en el postgame. Dice chino. Celebrando la victoria. Así será, Saludos chino. Saludos y mejorate pronto. Abrazo hasta Monterrey. Abrazo a todos. Despido, con Niners. Caballero 30.